Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? ¿Me oís? Sí, perfecto. Pues muy bien, aquí estamos, una jornada más de estas charlas para Amigos del IAC. Eh, vamos a poner las diapositivas. Y bueno, algunos ya me conocéis. Soy Pablo, el gestor del programa Amigos del IAC. Y continuamos con una nueva charla dentro de nuestro programa de actividades. Eh, hoy tenemos con nosotros a, a dos fantásticos ponentes que nos van a hablar un poquito de, de lo que se hace en, en IACTEC y en, y en el, el New Robotic Telescope. Eh, en primer lugar Pablo nos hablará de, de IACTEC, eh, un espacio que es un espacio de colaboración tecnológico eh, y empresarial del Instituto de Astrofísica de Canarias y a continuación Sandra. Eh, nos hablará, que, bueno, Sandra, perdón, que es astrofísica y divulgadora de, de la UC3, de aquí del Instituto de Astrofísica, nos va a presentar el NRT, que es el New Robotic Telescope, que será el telescopio robótico más grande, rápido y avanzado del mundo. Como siempre, al final de la charla tendrán oportunidad de participar haciendo comentarios y preguntas y lo que quieran. Y de nuevo, como siempre, les recuerdo también que pueden hacer preguntas por, por el chat. Eh, intentaremos contestar a la medida de lo posible bien a través del chat o algo, guardaremos algunas para, para preguntárselos a nuestros ponentes en, al final del, del turno. Pues nada, ya sin, sin entretenerme más yo, eh, dentro de nuestro programa de charlas, la última de hoy, la última que tenemos, la de hoy, y ya empieza Pablo Redondo con, hablándonos de IACTEC. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. ¿Se ¿Me oye bien? Eh, sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por conectaros y, y muchísimas gracias también a, a Sandra por acompañarme en esta presentación. Eh, voy a haceros una visita, lo más parecido a una visita real por IACTEC pero va a ser virtual, obviamente, y a, la, a medida que vamos a recorrer el edificio, os voy a ir contando un poquitín qué es IACETEC y, y todas las cosas que están haciéndose dentro de, de esta parte del Instituto de Astrofísica. Entonces voy a compartiros pantalla eh, y os voy a llevar de paseo. No sé si podéis ver la imagen de una calle, ¿sí? Sí. Vale, muy bien. Un que voy a quitar aquí. Eh, vale, pues eh, básicamente aquí es donde está eh, ubicado IACT, que déjame ver si consigo. Mira, eh, si ustedes van, a, van al mapa de Tenerife en Google Maps, verán que el Instituto de Astrofísica, que está al lado del Museo de la Ciencia y el Cosmos, tiene su sede central aquí, en, esta, en este perímetro. Aquí es donde están las zonas de ingeniería y de educación, administración, investigación del astrofísico. Y un poquito más abajo, siguiendo por la cuesta se encontrarán con el, lo que está ocupando ahora el nuevo Parque Tecnológico de las Mantecas. ¿vale? Eh, entonces, esto es como una vuelta al pasado, porque Google no está tan actualizado como una superherramienta, que es Canaria, que es eh, Grafcan. Eh, esto es el presente. ¿vale? Esto es la foto satelital de la zona del Parque eh, Científico Tecnológico de las Mantecas. Y este edificio blanco que pueden ver aquí en el centro, esto es IACT. Este otro edificio, que se llama Nanotech, es el que vamos a ver desde la imagen que está tomada, justo desde este punto de la calle. Entonces, volvemos otra vez a la calle. Y tenéis esta presentación, que la podéis ver en cualquier momento si entráis a la página web del IAC, dentro de IAC y iac -Tec. Y dentro de iac aquí tenéis la visita virtual, acceso directo, que es lo que estoy ya enseñando ahora mismo. Entonces, dentro de la calle, esto es el hispano-británico y esto es la residencia universitaria. La entrada al parque eh, nos lleva al edificio IACETEC. Dejamos de ladito el edificio Nanotec, que está dedicado a eh, nanotecnología y a otro, otro tipo de tecnología, y nos encontramos con el edificio IACETEC. Bueno, contaros que este edificio y toda la iniciativa IACETEC eh, no sería posible sin la colaboración y la contribución enorme que ha hecho el Cabildo. Desde el punto de vista de infraestructura, porque el edificio es propiedad del Cabildo y fue construido por el Cabildo y es gestionado, en realidad es propiedad, de INTEC, que es el Parque Científico Tecnológico de es de Cabildo, y nosotros el astrofísico, con el área INTEK, eh, IACETEC, lo ocupamos. ¿vale? Pero sin el edificio que no es nuestro, no podríamos existir. Y aparte, como veréis más adelante, el Cabildo ha contribuido muy, eh, de una manera muy decidida uh, para la contratación de personal científico y técnico. Entonces, si entráis al, al edificio con la visita virtual, lo primero que os vais a encontrar es eh, en la recepción, pues con, digamos, la, la joya del, de la corona del edificio Yacetec. Básicamente, el edificio yacetec está dedicado al desarrollo de investigación y, y tecnología, que estén relacionados con el, la tecnología que se hace en el astrofísico para la observación eh, astronómica, es decir, todas las tecnologías que aplicamos a telescopios e instrumentos. Y la idea es que con esa tecnología que dominamos buscamos formas de mejorar el tejido productivo canario eh, tejido, digamos, de alta cualificación, es decir, sacamos la tecnología del astrofísico y la ponemos a disposición de, digamos, del tejido empresarial local. Lo que veis aquí delante es una, eh, una sala limpia, es una clasificación que se llama ISO 7, es más o menos la limpieza de un quirófano y el, el objetivo de tanta limpieza es que desarrollamos mucha tecnología con óptica, es, digamos, el, el núcleo de la tecnología que desarrolla el astrofísico tiene mucho que ver con la óptica, porque, claro, la, la desarrollamos para ver estrellas pero esa misma tecnología se puede utilizar en otros muchos campos, como os voy a explicar. Entonces, eh, aquí está parte de nuestros compañeros. Contaros que, a, aprovecho la imagen de Samuel, que es un ingeniero electrónico que está en, la, en el área de microsatélites, para contaros que Samuel, ah, también ah, como Samuel, otras 15 personas más, en total son 16, las ingenieras e ingenieros del programa de capacitación, que está financiado por el Cabildo de Tenerife. Y es un programa de hasta cuatro años por persona que nos permite tener... Ah, eh, estos digamos, tecnólogas y tecnólogos que ya tenían una capacitación muchas veces más que suficiente, pero subir todavía más el nivel eh, insertándolos o poniéndolos a trabajar en proyectos prácticos. Entonces, en el caso de Samuel y otros 10 compañeros más, han trabajado en el proyecto que probablemente os, os suene, perdón, se me ha ido la, la imagen, al, al laboratorio. Vamos a volver arriba. Trabajan en uno de los proyectos clave de IACETEC. Aquí tenéis todos los proyectos que hacemos, entre ellos el que os va a explicar Sandra a continuación, y básicamente se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo es el de grandes telescopios, que son, digamos, proyectos más de la casa de toda la vida, desarrollo de proyectos eh, de telescopios de alta tecnología, no cuento nada de NRT, para no hacer spoiler a Sandra. Eh, EST es el telescopio solar europeo, es un grupo de casi 20 compañeras y compañeros que trabajan con nosotros en la planta alta del edificio, y es un telescopio para la observación del sol. Y el telescopio CTA, eh, o los telescopios CTA, son los telescopios de observación de partículas de alta energía. Estos están instalados en el Roque de los Muchachos, en La Palma, y el telescopio solar europeo, eh, previsiblemente, también irá al Roque de los Muchachos. Bueno, pues de esta mitad hacia la izquierda, tenéis los proyectos que están en eh, lo, que digamos, lo que llamamos el área de capacitación que subvenciona el cabildo. Y entre ellos está la tecnología médica, que es desarrollo, por ejemplo, de sensores infrarrojos como los que se usan en, en la observación del espacio, pero esta vez dedicados en concreto a leer, sacar imágenes de la planta de los pies de personas que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque en la planta de los pies de los diabéticos eh, se desarrollan debajo de la piel, sin ellos notarlo porque tienen pérdida de sensibilidad de los, de los nervios, se desarrollan laceraciones que crecen hasta el punto en que, hasta que no se ven por fuera, no se pueden detectar, pero con termografía infrarroja, igual que la utilizamos para observar el cielo, sí que se puede detectar campos de calor donde hay una infección subcutánea. Entonces, en tecnología médica están desarrollando esa línea y también lo mismo, pero con microondas. Es decir, el microondas llega un poquitín más, más profundo que el infrarrojo, y el microondas es una tecnología que utilizamos muchísimo en el experimento, por ejemplo, Quijote, que es para escanear el fondo cósmico de microondas y entender un poco mejor el origen del universo. Entonces, como veis, hay una transversalidad muy, muy llamativa y muy bonita entre lo que se hace en astrofísica y lo que se puede hacer con esta misma tecnología para aplicaciones, digamos, más conectadas con la ciudad. Eh, aparte está la línea de espacio, que ahora mismo ya se descompone en dos líneas. Una es la de desarrollo de microsatélites, de observación de la Tierra y de observación del espacio. Son satélites muy chiquititos que eh, portan cámaras como Drago, que Drago es, como sabéis, la primera cámara que se ha lanzado eh, diseñada y fabricada en Canarias y que se ha lanzado desde, desde Cabo Cañaveral hace no mucho, hace un año y pico creo, y ya ha sacado imágenes de la Tierra y de, y de Canarias. Ha sido un éxito del proyecto. Ahora además tenemos, aparte de Drago, otra línea que es comunicaciones ópticas con el espacio. Y esto ya suena prácticamente de, del futuro, son comunicaciones cuánticas con el espacio libre. Bajo ese nombre rimbombante, lo que hacemos básicamente es aplicar eh, técnicas que se usan en telescopios de última generación, por ejemplo la óptica adaptativa, lo que hace es enviar, eh, en, en astronomía, enviamos una, una luz láser, un rayo láser, hasta una capa de la atmósfera que tiene alta riqueza en sodio. Entonces ese láser excita, excita la capa de sodio porque está sintonizado con la longitud de onda de la, a la que vibran las moléculas de sodio, se crea un puntito de luz que es una estrella artificial y según vemos esa estrella artificial desde Tierra, sabiendo que la hemos creado perfecta, Tal como la vemos en Tierra, no la vemos perfecta por culpa de las turbulencias de la atmósfera, somos capaces de darle la vuelta a esa imagen y corregirla para ver mucho mejor ese punto artificial y todas las estrellas que están en el cielo. Bueno, pues toda esta tecnología de optimización de la transferencia de luz en la atmósfera la aplicamos directamente a comunicaciones ópticas con el espacio, que tiene una utilidad tremenda para la comunicación con satélites que están orbitando la Tierra y que necesitan descargar grandes cantidades de datos a muy alta velocidad. Entonces por pulsos láser optimizados con esa técnica que os acabo de comentar, somos capaces de mejorar la, la transmisión, el ancho de banda que se consigue desde los años. Y por último, que nos había contado, es sistemas ópticos avanzados. Sistemas ópticos avanzados es llevar al extremo la fabricación de lentes para espejos de telescopio. Eh, aquí no lo vais a ver al detalle, a lo mejor en alguna imagen de, de Sandra así que se ve mucho mejor. Los espejos de los grandes telescopios ya no se hacen monolíticos por una serie de razones técnicas. se Hacen segmentados. Es como si fuese eh, los ojos de una, de una mosca, por decirlo de una manera. Es los, el ojo de gran Tecán, que seguro que esa foto sí que la habéis visto, son hexágonos eh, que no miden más de un metro, metro y medio de, de, de diámetro, ¿no? el envolvente. Entonces, nosotros lo que estamos intentando desarrollar aquí en, en IACTEC es medios de, de, de fabricación de lentes, espejos, hasta un metro y medio porque con eso ya vamos a ser capaces de fabricar cualquier espejo primario de un telescopio gigante, entre ellos, por ejemplo, el, el ENTEC. ¿Vale? Y eh, esos son los proyectos que desarrollamos en la casa. Contaros que la colaboración con INTEC eh, también la hacemos en otra dirección, que no es solo eh, digamos, promover el desarrollo de investigación y eh, tecnología en el centro IACTEC, sino que además, un poco copiando lo que hace Intec es eh, las incubadoras de tecnología. En el caso de Intec tiene varios viveros a lo largo de, de la geografía de la isla, donde se eh, incuban empresas para que empresas recién nacidas, eh, empresas creadas por emprendedores, para que consigan dar el salto, digamos, a la supervivencia eh, de una manera más sencilla. Es como una especie de, de protección de esas empresas en, en, en una etapa inicial que es mucho más difícil de, de sobrevivir. En IACTEC, en el edificio, vamos a hacer lo mismo, incubando empresas directamente relacionadas con estas tecnologías que estamos hablando. Entonces, hemos creado eh, la incubadora de alta tecnología en Astrofísica. Y daremos mucha publicidad dentro de muy poco para que las personas que están interesadas en tecnologías afines a las que desarrollamos en el astrofísico, que os acabo de contar, o otras parecidas, no cualquier tecnología, sino las afines, puedan eh, entrar dentro de nuestro edificio y formar parte de, de lo que desarrollamos aquí Vamos a bajar ahora sí al, a la sala limpia. Y lo que vais a ver es eh, que no solo tenemos una sala limpia, sino que tenemos dos. Eh, la sala de la que veníamos era esta. Si volvemos a ella, vais a ver el ventanal del de, desde el que estábamos mirando. Y para que os familiaricéis un poco, os suene eh, toda esta, digamos, instrumental que tenemos por aquí. Bueno, esta es eh, el robot responsable de la limpieza de la sala limpia. Y eh, aquí al fondo, vais a ver... Es, mirar eh, todo esto que veis aquí es parte de la cámara, es parte del, del ojo de captación de partículas de alta energía de los telescopios eh, Cherenkov. Se están integrando dentro de IACT. ¿vale? Eh, vamos a mirar para el techo y a buscar. Eh, son a veces componentes de alto, digamos, tonelaje y alto volumen. Tenemos curvas de, de hasta 5 toneladas. Y todo lo que tenemos instalado aquí ahora es el laboratorio de integración de electrónica principalmente para microsatélites, pero también para tecnología médica, donde vamos a hacer los desarrollos que nos van a ocupar pues, el próximo año, año y pico. Ahora mismo, el grupo de microsatélites está desarrollando una, lo que se llama una plataforma satelital, o lo que se llama un bus también. Básicamente es, los satélites que vuelan por el cielo tienen una estructura, como si fuese, digamos, una guagua. Y los pasajeros que se suben a hacer algo es lo que llamamos la carga útil. Bueno, la carga útil Drago... Se eh, implementó en, un, en una guagua, en un bus eh, que se llama ION, que fue lanzado al espacio. Bueno, pues ahora lo que estamos haciendo nosotros es, ya pasamos la fase de hacer el pasajero, pues ahora estamos desarrollando eh, la guagua. La guagua que va a ser eh, especializada en la observación de la Tierra y también del espacio con alta precisión. Y será un satélite que de vueltas a la Tierra, pues una vez cada hora y media, básicamente, que es lo que hacen los satélites en órbita baja. Eh, en el futuro. Cuando volvamos a vernos, probablemente dentro de un año, esta otra sala ya estará llena de instrumental para la fabricación de lentes de gran tamaño, pulidoras, desbastadoras, de, de que son equipos como si fuesen máquinas de control, máquinas de control numérico, pero especializadas en la fabricación de lentes. De normal, nosotros trabajamos siempre en óptica con mesas ópticas, que son una mesa como esta, que tiene sistemas antivibratorios, que permite que todo esté muy estabilizado. Y por, como curiosidad, eh, esta pequeña campana, que es una campana de aire más limpia incluso que el de la sala, es donde se integró eh, y se hicieron las pruebas principales de Drago. Es decir, Drago, eh, nuestro pequeño satélite que estaba volando por encima de nuestras cabezas, nació aquí, dentro de esta caja. Poco más eh, os quería contar. Aquí están los, los espacios de capacitación. Vamos a salir afuera para que veáis el edificio y las zonas comunes. Por si alguien se está planteando montar una empresa, esto es la avenida Marisa Tejedor por aquí abajo. Y, ah, una cosa muy importante que no os he contado. Eh, esto es otra de las joyas del, del edificio IACETEC, que es la sala multipropósito de IACETEC. Es una sala de conferencias eh, que tiene capacidad para 400 y pico personas, se hace desde la calle y desde el propio parque. Y eh, desde, desde aquí, esta puerta de entrada... Y ahora mismo en enero nos van a llegar un montón de equipos de alta, digamos, de alta tecnología, que son video walls, básicamente pantallas de 55 pulgadas, que se anidan en matrices de pantallas y construyen pantallas gigantes, sistemas de visualización en realidad virtual, gafas de realidad virtual, y otra serie de técnicas y de tecnologías para hacer de esta sala, digamos, nuestro, nuestro útil, tanto para nosotros como para ITEC como para Cabildo, nuestro útil para, digamos, hacer presentaciones al más alto. Eh, contaros como anécdota que esta sala que parece eh, tan, sin, tan sencilla, el, el vano que tiene, la actitud que no tiene ninguna sola columna, cuando acabamos hace, bueno, acabó de construirse el, el edificio hace años y pico, comentaba el arquitecto que llevó la dirección de obra y dice, como a alguien se le ocurra tirar un muro de pladur para dividir esta sala en dos, vengo aquí, y os mato a todos, porque el coste, digamos, estructural y de fabricación de una sala sin una sola columna es, es significativo. Pues nada, esto es básicamente lo que os quería contar, eh, el último paseito va a ser a nuestra zona, opa, no, de nuestra zona de relax, que es la cafetería donde nos vemos cada día todos los equipos que forman el, la familia de IACT, que es nuestra pequeña cafetería, y es muy importante tener una zona común de, de relación porque es donde surgen las sinergias del, del conocimiento de unos proyectos con otros. La gente de grandes telescopios sabe muchas cosas que puede ser útil a la gente de microscopios, perdón, de, de telescopios hacia microsatélites o a tecnología médica y viceversa. Y eso es todo lo que os quería contar. No, no me voy a enrollar mucho más para que luego tengáis mucho tiempo para hacer todas las preguntas que queráis hacer. Y sin más, eh, pues le doy la, la palabra a Sandra, que nos va a contar su proyecto NRT. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Me ha encantado tu presentación y ese viaje virtual por dentro de IACTEC. Eh, pues voy a compartir yo también la pantalla, a ver si lo podéis ver. Eh, ¿Estáis viendo mi pantalla? Pero no pantalla completa, ¿no? A ver ahora. ¿Ahora sí? Ahora perfecto, Sandra. Vale, perfecto. Pues bueno, un placer estar aquí esta tarde con vosotros, además eh, y vosotras, que he visto que hay gente de muchas partes del mundo, así que estoy súper contenta. Yo soy Sandra Benítez y soy divulgadora del proyecto NRT. Eh, soy astrofísica, pero luego me cambié la divulgación y Desde hace, hace bastantes añitos me dedico a promocionar justamente la imagen de eh, telescopios o de otras iniciativas tecnológicas para que la sociedad pues, los pueda conocer. ¿no? Y hoy quiero hablaros del nuevo telescopio robótico, que es eh, pues, uno de los nuevos gigantes que vamos a tener en nuestros observatorios aquí en las Islas Canarias. ¿vale? Entonces, bueno, esto es un consorcio formado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad eh, Jones-Moore de Liverpool y la Universidad de Oviedo. Trabajamos todos juntos en el diseño actualmente de este gigante que os voy a ir contando un poquito por qué va a ser tan especial. A ver... Bueno, como os decía, va a estar eh, ubicado aquí en nuestras islas, concretamente en el Observatorio de Roque de los Muchachos, ahí justo a, al pie de la caldera taburiente, y va a estar eh, muy cerquita de... El telescopio Liverpool, que es un telescopio robótico que ya existe y que de hecho ha tenido una larga vida de 15 años haciendo unas cantidades de, de ciencia impresionante, eh, ahora mismo es el telescopio robótico más grande del mundo, tiene dos metros y el nuevo telescopio robótico digamos que va a ser eh, la secuela eh, con un tamaño que va a ser el doble y que va a conseguir pues, llegar a objetos mucho más débiles que el telescopio actual. Pero por supuesto hemos aprendido mucho de la tecnología eh, que se ha desarrollado en ese telescopio y la estamos ahora también implementando para este nuevo telescopio. Al final los telescopios, bueno, pues son, eh, como decía también creo que Pablo, son ojos ¿no? al universo, son grandes ojos que estamos dirigiendo para poder entender todos los fenómenos que están pasando en el cosmos. Y entonces nuestro ojo en el nuevo telescopio robótico va a tener una envergadura o un diámetro de 4 metros, va a ser el más grande de su clase en todo el mundo, ¿vale? Porque es aunque hay telescopios más grandes, como por ejemplo el Gran Telescopio de Canarias o los grandes proyectos futuros para la próxima década de 30 y 40 metros, esos telescopios no van a ser robóticos. ¿vale? Un telescopio robótico entraña muchas dificultades en su diseño y de momento no se pueden construir tan grandes. Entonces, el NRT, que tendrá 4 metros, pues será el telescopio robótico más grande del mundo y está previsto eh, que termine su construcción aproximadamente en el año 2026-2027. Y como comentaba Pablo también, eh, no va a ser una pieza única de cuatro metros, sino que el espejo primario va a estar compuesto de 18 segmentos de un metro aproximadamente, que van a estar colocados de una forma que os comentaré luego, para ser lo más eficiente posible a la hora de captar la luz que nos llega del universo. Otra característica importante de este telescopio, de este gigante, es que va a ser ultra rápido, o sea, va a ser un telescopio enorme, pero se va a poder mover de un punto a otro del cielo, o sea, va a cambiar de objetivo en un tiempo menor a 30 segundos, o sea, va a ser realmente súper, súper rápido y esto es muy necesario por el tipo de ciencia que va a hacer, que también os comentaré en un segundito. Importante también, va a ser completamente autónomo y además va a tener también uno de los softwares más avanzados del mundo. Porque la clave de este telescopio justamente es la palabra robótico, ¿vale? Yo cuando pienso en robot siempre, que soy muy friki de, de Futurama, pues me acuerdo del, del robot vender, pues esto no va a tener nada que ver con el robot vender, va a ser todo lo contrario, va a ser una máquina inteligente, o sea, va a poder pensar por sí mismo y va a poder tomar decisiones, ¿vale? Entonces ahora mismo uno de los grandes esfuerzos que se está desarrollando dentro de todo el equipo es justamente construir este cerebro que va a tener el telescopio y que le va a permitir pensar, que le va a permitir eh, tomar sus decisiones. Entonces, se está construyendo por un lado el cerebro y por otro lado todo el sistema de sensores, que va a ser como una especie de sistema nervioso, que va a leer toda la información ambiental e interna del propio sistema, la manda a, al cerebro y con toda esa información el cerebro, pues, tomará la decisión más acertada. Por ejemplo, en cuanto a qué objeto astronómico es más interesante observar una noche en concreto, dependiendo de la calidad del cielo, o por ejemplo, si detecta condiciones meteorológicas adversas, pues que él mismo sepa que se tiene que proteger, se tiene que cerrar y se tiene que apagar. Todo esto sin un astrónomo cerca, o sea, no va a haber astrónomos cerca, va a ser solamente el telescopio el que va a tener toda esa inteligencia y va a poder tomar esas decisiones. Y luego, bueno, pues ahora lo que también estamos haciendo, aparte de todo el diseño de software, es justamente todo ese, ese diseño del ojo, no del espejo primario, que como comentaba Pablo, pues ahora mismo los grandes telescopios modernos ya no tienen una única pieza, sino que lo hacen a través de diferentes segmentos que se colocan de forma que forman una única eh, superficie eh, óptica. ¿vale? Estos son dos ejemplos, bueno, dos fotografías del Gran Telescopio de Canarias y el eh, telescopio, o sea, el, el mm, oje, espejo primario del NRT va a tener una configuración como la que veis aquí. ¿vale? Son 18 segmentos ensamblados de forma que eh, forman una única superficie. Y justamente todo esto se va a construir también pues, en el Centro de Sistemas Ópticos Avanzados y esto va a ser realmente un Despliegue tecnológico muy importante para Canarias, o sea, va a ser la primera vez que España tiene un centro de estas características. Ya no vamos a tener que irnos al extranjero a que nos construyan eh, los espejos, sino que nosotros mismos lo vamos a poder hacer. Desde fabricarlos hasta también pulirlos eh, con la precisión necesaria, porque realmente estas superficies tienen que ser muy, muy, muy lisas, tienen que tener unos recubrimientos casi perfectos con impurezas muy, muy pequeñas, del orden de mil millones y más de metro. ¿vale? Y toda esta tecnología la vamos a eh, lanzar desde aquí, desde Tenerife. Bien, pero ¿qué es lo que vamos a poder observar con un gigante de estas características que es ultra rápido, que es robótico y que además es enorme, que es un gigante? ¿no? Pues justamente esta parte de la astronomía que se llama astronomía perdón, de dominio temporal. El, el universo más energético, más impredecible, donde las cosas pasan de forma repentina y son las más violentas que podemos encontrar en el cosmos. Es lo que se llama el universo transiente. ¿vale? Estamos acostumbrados a que en astronomía, pues, por ejemplo, apuntamos a una galaxia como la galaxia Andrómeda y si apuntamos esta noche con un telescopio, o apuntamos dentro de 100 años o dentro de 1000, la vamos a ver exactamente igual, con el mismo aspecto y más o menos en el mismo sitio ubicada. Esto pasa con las galaxias, con las estrellas, con las nebulosas, con una gran cantidad de objetos astronómicos, no porque sean permanentes, no son eternos para nada, sino que tienen una, o sea, tienen una vida muy prolongada, que es mucho mayor que la de cualquier ser humano. Entonces, cuando nosotros miramos eh, generación tras generación, pues nos aparecen más o menos con el mismo aspecto en el mismo lugar. Pero hay una parte del cosmos que no es así, que realmente son fenómenos muy rápidos, muy fugaces y que se necesita de una tecnología muy potente para poder captarlos. Y ahí entra el eh, nuevo telescopio robótico. Por ejemplo, las supernovas, que probablemente hayáis escuchado eh, de ellas, son explosiones brutales que se producen de diferentes formas. Normalmente cuando una estrella masiva llega al final de su vida y entonces lanza toda la materia que tenía dentro de sí misma hacia el espacio. Bien, pues las supernovas son lo que se llaman objetos transientes, porque esa explosión donde la luminosidad es máxima eh, ocurre en cuestión de días. ¿vale? Luego la, la supernova se va apagando poquito a poco y sí que la podemos ver eh, durante meses, incluso el remanente. Eh, a no ser que esté muy cerquita, hay remanentes que están muy cerquita y que nos podemos ver durante muchos años, pero si estamos mirando a galaxias muy lejanas, en general eh, vamos a ver que en cuestión de meses la supernova se va a ir apagando, ya no la vamos a poder detectar. Entonces para esto necesitamos un telescopio como el nrt Hay diferentes tipos de supernovas, eh, por ejemplo, las que yo os comentaba que vienen de ese colapso de estrellas masivas son las tipo 2, las clasificamos en base realmente a la composición que observamos en, eh, en esas eh, explosiones. ¿vale? Si, por ejemplo, tienen eh, hierro, tienen una gran cantidad de hierro, o de azufre, o de silicio, o en este caso, por ejemplo, las tipo 2, que son las que se producen por colapso gravitatorio, pues tienen una gran cantidad de hidrógeno. O sea que todo esto lo vamos a poder observar. Las supernovas realmente van a ser uno de, de los objetos que más va a observar el nuevo telescopio robótico para intentar entender mucho mejor el mecanismo de explosión de estos objetos y, además, porque hay un tipo de ellas, que son las más luminosas, que son las tipo 1A, que también se pueden usar para medir distancias en el universo. O sea, que tienen además otras aplicaciones cosmológicas, más allá de entender la propia física que ocurre en la explosión. Otro ejemplo de las cosas que se van a poder observar, pues no sé si habéis escuchado hablar de los estallidos de rayos gamma. Justamente, por ejemplo, en estas explosiones de colapso gravitatorio se producen, cuando está colapsando el núcleo, eh, se producen grandes chorros de materia a energías brutales, que son los rayos gamma. Nosotros no vamos a poder observar exactamente los rayos gamma porque es eh, radiación muy energética, pero sí que vamos a poder observar el afterglow, que viene normalmente en un rango del visible o del infrarrojo, de diferentes longitudes de onda. Entonces vamos a poder estudiar esos rayos gamma desde otra perspectiva, ¿no? y vamos a poder hacer estudios eh, de astronomía como se llama multimensajera, combinando con eh, datos de los observatorios de rayos gamma y nosotros con la contrapartida óptica. ¿vale? Estos eh, estallidos son también muy, muy violentos y muy rápidos. O sea, los más largos, para que tengáis una idea, son de cuestión de segundos. Los hay de hasta milisegundos y por eso necesitamos un telescopio que sea tan rápido, porque Además el telescopio, una cosa que no he mencionado es que puede parar lo que esté haciendo en ese momento si le llega una alerta, por ejemplo, de un estallido de rayo gamma y en menos de 30 segundos puede ubicarse en la dirección donde está ese estallido y observarlo. Entonces por eso, por eso necesitamos ser tan rápidos. Algo parecido pasa con las ondas gravitacionales que probablemente también hayáis escuchado que desde 2015 pues, ya tenemos otra ventana para estudiar el universo, que es a través de de las ondas gravitacionales en el caso de que sean dos agujeros negros los que estén eh, dando lugar a esas ondas gravitacionales no vamos a poder observar nada pero cuando por ejemplo ocurre eh, esa fusión de dos eh, estrellas de neutrones o una estrella de neutrones y una enana blanca ahí no solamente se producen ondas gravitacionales sino que también se produce una explosión muy fuerte que vamos a poder observar en el óptico y que se llama kilonova con lo cual es otro tipo de transiente que podemos observar desde cinco años para acá, un poquito más, eh, y también lo vamos a poder aprovechar nuestra tecnología para observarlo. Y también, entre otras cosas, porque no os puedo contar todos los casos científicos, porque son un montón, pero una cosa muy interesante, un poco alejada de lo que estaba comentando ahora, también vamos a poder observar tránsitos de planetas extrasolares. Probablemente sabéis que ya tenemos como descubiertos más de 4.000 eh, planetas en torno a otras estrellas, ahora mismo se está en un proceso muy importante de caracterización de todos esos eh, candidatos para saber si son rocosos, gaseosos, si tienen atmósferas, si tienen anillos de qué tipo son y nosotros también con el NRT vamos a poder detectar eh, cuando algunos planetas pasan eh, justamente por delante de su estrella, haciendo que el brillo de la estrella disminuya un poquito y entonces nosotros vamos a poder detectar esa, ese fenómeno transiente pero que realmente corresponde a un tránsito de un planeta extrasolar. Entonces, bueno, estar un poquito los casos científicos que nosotros vamos a poder observar. Comentaros así las últimas actividades que hemos hecho dentro del equipo. Eh, justamente, como os comentaba, eh, ahora mismo estamos en una fase de diseño. O sea, el telescopio todavía no ha empezado a ser construido. Esperamos que podamos empezar en uno o dos años. Ahora mismo lo que estamos es en un momento de diseño. Y justamente en diciembre tuvimos un mes muy, muy ajetreado porque presentamos nuestro diseño preliminar ante un comité internacional de expertos que evaluó, pues, cómo va todo ese diseño de la óptica, de toda la, la estructura propia mecánica, de todo el tema de software, pues, para que nos dieran un poco ideas de, de cosas que haya que pulir o que haya que mejorar de cada ya a terminar el diseño y poder proceder a la construcción. Y luego además, eh, también en diciembre nos visitó, no solo a nosotros, sino que todo día CETEC, nos visitó la ministra de Ciencia y Tecnología y estuvo justamente en las salas limpias que os ha enseñado Pablo, eh, yendo proyecto por proyecto, pues para entender un poquito más qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y nosotros, por supuesto, desde el NRT, pues también le contamos un poquito eh, cuáles son nuestros planes para este año y para el futuro. Y aquí veis al IP del proyecto, a Carlos Gutiérrez, eh, justamente comentándole a la ministra sobre el nuevo telescopio robótico. Y ya para terminar solo comentaros que además este bueno todo IACET realmente me consta pero especialmente el NRT pues estamos muy muy comprometidos para la divulgación científica y hemos comenzado una serie de charlas en centros escolares de momento de Tenerife. Pero bueno, también creo que vamos a dar una en dos semanas en Fuerteventura de forma online y ojalá podamos ir eh, dando otras charlas también en otros lugares, eh, si tenéis interés pues solamente tenéis que escribirnos y esto es muy interesante porque son los ingenieros los que están yendo a los coles a presentar su trabajo, ¿no? entonces un poco motivar eh, las vocaciones científicas, sobre todo en los más jóvenes, pues para que eh, de repente alguien que no pensaba que se podía dedicar a la astrofísica o a la ingeniería, pues se, se inspira, le entra la curiosidad y decide dedicarse a ello en un futuro. Y pues nada, simplemente agradeceros en nombre de todo el equipo NRT vuestra atención y que queda a disposición para cualquier duda que tengáis. Muchas gracias Sandra, muchas gracias Pablo. Eh, bueno, Voy a dar a permitir que cualquiera pueda hacer preguntas, pero voy a empezar yo leyendo una del chat que se repite bastante a menudo que, porque a la gente le interesa trabajar en, en lo que vosotros explicáis y les interesa saber cómo se puede llegar a trabajar en, en el IAC, en IACT o, o en divulgación es que, decir, qué opináis, cómo podéis llegar cómo llegasteis vosotros, ¿Cómo, qué tipo de perfil buscáis si quieres, Sandra, les cuento la parte de ingeniería y, y, bien, y la parte bien, de divulgación. Bien, perfecto. Bueno, a ver, eh, básicamente lo que contrata eh, IACTEC son ingenieras o ingenieros eh, y físicos, eh, que es decir, una titulación de eh, no grado, sino máster. ¿vale? ¿Qué pasa? Que para facilitar la entrada de gente o de nuevo talento, lo que estamos haciendo es un esfuerzo por acercarnos a la universidad desde, ya desde etapas tempranas. Entonces, si por ejemplo eres una o un estudiante que está eh, cursando tu grado en Ingeniería, ¿cómo puedes entrar? Todos los años eh, aceptamos uh, eh, proyectos de fin de grado o proyectos de fin de máster más adelante, también aceptamos prácticas curriculares que se desarrollan dentro de los proyectos y de esa forma, si, si quieres entrar poco a poco vas a, dar, vas a darte a conocer dentro de, de los equipos. Es decir, no entras eh, directamente a nivel ya de ingeniería. Más adelante, o digamos a otro nivel, todos los años se convocan becas de verano. Dentro de un mes, mes y pico, convocamos dos becas eh, para IACT, y otras bastante más, creo que son seis o siete, para instrumentación del IAC. Entonces, para esta, estas contrataciones, que son contrataciones de tres meses de, de beca, eh, ya tienes que tener o estar dentro de la carrera en los últimos años o estar recién graduado eh, como Máster de Ingeniería. El siguiente nivel es que si quieres hacer el doctorado con nosotros, puedes, hacer una, eh, puedes tener una, una ayuda, una beca, para hacer tu tesis doctoral durante 3-4 años dentro del astrofísico ya sea en ciencia o en instrumentación o en tecnología. Y por último, si tienes un título de doctorado, Facilita mucho las cosas porque es, digamos, la única titulación en la que no necesitamos exigir la homologación del título para estudiantes extranjeros. Yo veo que en el chat había comentarios de, de personas que a lo mejor no viven aquí, en, me refiero en, en Europa. Si quieren entrar a IAC y tienen un título de doctorado, no hace falta que homologuen ese título. Es, es válido ya en, en España y eso facilita mucho las cosas. Y eso es por la parte de ingeniería. Por la parte de, de divulgación, Sandra, ¿cómo lo tienen? Bueno, pues aquí la verdad que tenemos un departamento de, de divulgación muy grande que sería, yo diría, de los más amplios que hay en España. Eh, y tenemos, por un lado, un perfil más de periodistas científicos, hay como dos o tres periodistas, tanto con contratos de prácticas que salen pues, de periodistas que acaban de terminar la carrera, como ya periodistas más senior, que se encargan de todo el tema de la comunicación institucional, de las notas de prensa, ¿no? todo este tema de contarle de una forma más formal al público pues, qué es lo que estamos haciendo en el IAC. Y luego hay un departamento, eh, digamos, de tres Ahora mismo somos tres personas que somos astrofísicos, o sea, hemos hecho nuestra carrera, nuestro máster, nuestro doctorado en astrofísica y luego nos hemos especializado en la divulgación y en la educación en ciencias. Entonces, ahora mismo somos tres personas cada uno coordinando sobre todo un proyecto educativo que normalmente se dirigen hacia escolares, hacia centros educativos, pero no solo, también hemos tenido proyectos de cara al público general o esta misma iniciativa, por ejemplo, que están llevando desde la Oficina de Transferencia del Conocimiento, que lo lleva Pablo. Entonces hay varias opciones, tanto si eres un científico que ha descubierto que lo que le motiva es contar la astrofísica, a lo mejor en vez de hacerla como si eres un periodista científico, hay opciones de trabajar también en el IAC. Aprovecho para contarles, Sandra, que uh, voy a compartir pantalla para que veáis que, eh, cómo se llega a nuestros empleos, digamos, si buscáis en Google IAC Empleo, directamente os lleva a la página del astrofísico donde se publican todas y absolutamente todas las ofertas de trabajo, incluidas las becas de verano, eh, y allí podréis hacer un seguimiento de todo lo que se está ofreciendo eh, para contratación. Tenéis un sistema de búsqueda, y fijaros, estas son las últimas convocatorias. contrato de ingeniería óptica eh, o un contrato postdoctoral, se mezclan tecnología, ciencia, etcétera y hay muchísimas opciones de las que podéis, de las que podéis aprovechar. Genial. Bueno, decir que todo lo que ha dicho Pablo se aplica también a la parte más conocida quizá del de, de Instituto de Astrofísica, que es la investigación, lo mismo que un máster, un doctorado, el acceso es muy similar, y eh, luego otros departamentos como la administración, la gestión, que tiene que hacer, también eh, se entra de manera parecida a, lo que, a la parte que he explicado Sandra. Hay multitud de, de trabajos que se pueden hacer en un centro tan grande como como el Instituto de Astrofísica. Pues no sé si alguien... Ahora podéis abrir el micrófono cualquiera que, que quiera y hacer preguntas en directo. Eh, ¿Alguien? Yo estoy viendo una pregunta en el chat, Pablo, eh, de Marcela, que está preguntando si se puede encontrar oh, apoyo sí. de divulgación en escuelas o colegios en otros países. Eh, nosotros de momento tenemos la mayoría de los proyectos muy enfocados aquí a las islas o a, a la España peninsular, pero sí que hay opciones de colaboración con centros de otros países. Por ejemplo, tenemos justamente asociado a los telescopios robóticos, tanto el telescopio de Liverpool que he mencionado al principio como el nuevo telescopio robótico, tienen asociados proyectos educativos, eh, que a lo mejor voy a poner aquí en el chat el, el enlace, uno de los proyectos educativos se llama Peter y justamente da acceso al telescopio de Liverpool a centros que quieran hacer un pequeño proyecto científico en el aula. Entonces tiene herramientas eh, muy didácticas, muy educativas para seguir paso a paso lo que hay que hacer para tomar imágenes y para analizar esas imágenes utilizando el telescopio Liverpool, que recordemos que es un telescopio robótico de dos metros. Entonces, normalmente se hace siempre con centros españoles, pero sé que ha habido colaboraciones con centros de otros países. Entonces, eh, voy a poner aquí la página web para si queréis escribir un correíto a, al proyecto, que además yo también soy colaboradora, O sea, ahora mismo estoy como apoyo a ese proyecto, y podemos ver cómo podemos a lo mejor concertar algún tipo de colaboración. No sé si se me oye bien. Eh, no Tiene no interferencia, pero... Uh, mira, aprovecho también para, a nivel divulgativo, por si hay alguna persona que trabaje eh, en secundaria o en primaria, acabamos justo ahora, hace poquito, de lanzar un proyecto que se llama, eh, si buscáis en Google Drago, que es la cámara que está eh, ahí arriba, dando vueltas en torno a, a la Tierra, y en CERO, que es digamos la, la unidad de educación y educación de la Agencia Espacial Europea, es que el gobierno de Canarias, en colaboración con nosotros, acaba de lanzar la inscripción del proyecto Drago, que básicamente es que la, los estudiantes de secundaria y de primaria pueden utilizar, eh, en centros educativos de Canarias, podría expandirse al extranjero, utilizan imágenes de Drago, eh, por ejemplo, es una imagen de Drago lo que tenéis aquí delante, y se dedican a, eh, a implementar con los estudiantes pues, técnicas de análisis de imágenes satelitales, utilizando pues, eso, un satélite a su disposición. Es una de las, de las iniciativas que tenemos en movimiento ahora por la parte de... de, de... Hay una pregunta en el chat que se me había, se me había pasado acerca de si hay algún problema eh, debido a, lo, a la red de Starling. ¿Tenéis alguna duda o información sobre eso? Bueno, esto es todo un debate, ¿no? De hecho, yo me consta que hay diferentes grupos de trabajo por ejemplo, en, en la Sociedad Española de Astronomía hay un grupo de trabajo especialmente dedicado a ver cuál va a ser el impacto de estas redes de Starlink ¿no? y de otras redes que se quieren lanzar también de miles y miles de satélites. Y obviamente algún impacto va a tener, ¿no? sobre todo porque estamos hablando de que nuestro... Es mirar el universo a... y, y, y obtener imágenes ¿no? del universo. Entonces sí que probablemente va a tener un impacto, que yo sepa a día de hoy no está claro, se está intentando cuantificar cuál podría ser ese impacto, pero bueno, hay que tener cuidado y de hecho ya ha habido como algún, incluso algunas cartas ¿no? de repulsa de los astrónomos de que hay que tener mucho cuidado con este tema. No sé si Pablo, tú tienes más información. Bueno, lo que puedo transmitir es la buena noticia de que por lo menos por parte de ACT, la persona que dirige, el investigador principal que dirige la línea de microsatélites que es Alex Oskov es el responsable de instalaciones telescópicas de, de, del Instituto de Astrofísica. O sea, es la persona más digamos, afectada o una de las más afectadas por la contaminación, eh, por este tipo de, de, de elementos artificiales que nos, que nos rodean en el espacio. Entonces, en ese sentido, eh, IACETEC, con él a la cabeza, tiene mucha sensibilidad en cuanto a no contaminar más el, el cielo con lo que estemos generando nosotros mismos eh, desde IACETEC. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, continuamos buscando por el chat. Sí, veo que hay otra también que dice qué pasará con el telescopio Liverpool cuando llegue el nuevo de 4 metros. No se va a desmantelar, el telescopio Liverpool es muy robusto, eh, su instrumentación eh, creo que ya va por la tercera generación de instrumentación. O sea, ya ha habido tres cambios de instrumentación y va a seguir operativo. Eh, incluso haciendo programas, conjuntos de observación con el nuevo telescopio robótico. Lo que sí va a tener de bueno es que el telescopio Liverpool va a tener más tiempo de observación dedicada a la educación. A día de hoy solamente hay un porcentaje pequeñito de un 5% de todo el tiempo de observación del telescopio Liverpool dedicado a proyectos educativos y todavía está por decidir cuánto se le dará, pero probablemente llegue hasta un 20% o incluso más para temas educativos. Y toda la parte científica, digamos, más innovadora se trasladará al nuevo telescopio robótico. Pero en ningún caso se va a desmantelar. Pues bueno, hoy están un poco tímidos, pero si queréis decir algo más, si o alguien quiere participar, si no... Adelante, sí. habían, me habían preguntado, eh, creo que lo habían hecho también por el chat, eh, que el NRT trabajará en el óptico e infrarrojo, pero todo el infrarrojo, no, el infrarrojo lejano no vamos a llegar, va a ser el infrarrojo cercano, sobre todo, más que nada por el tipo de, de espejo que está adaptado, optimizado, sobre todo para el visible, y va a entrar un poquito en el rango del infrarrojo, pero va a ser el infrarrojo cercano. Pues... Si no hay nada más, eh, podemos ir a descansar, que ya aquí es un poco tarde. Eh, muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Pablo. Eh, ha estado espectacular. Supongo que a la gente, bueno, ya lo dijo por el chat, que le ha gustado. O sea, que encantada de teneros y, y para hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas a todos. gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación, Pablo. Muchas gracias a todos. Gracias.